El presidente de la Junta de Vecinos del sector Villa Palma en esta ciudad hace un llamado nueva vez al director nordeste de la Policía Nacional para que implemente el patrullaje en la zona con el fin de contrarrestar los robos y atracos en la localidad. Sí, claro, nosotros hasta le hicimos llamado a el general. Ustedes saben que tenemos la famosa entrada de Minguita, que es una entrada ahí que yo te saben que es media sólida, de noche la gente no puede pasar, los estudiantes a veces vienen de las escuelas y lo atracan en la entrada ahí. ¿eh? Entonces nosotros en tiempo atrás cuando hicimos la denuncia, estuvieron eh, la, la, la, la, la, pasando siempre los patrullajes por aquí. Pero eh, ya constantemente estamos un poco, yo sé que la policía no, no es que puede estar pasando a diario por, por los sitios, pero... Constantemente cuando la policía está pasando, los tigres se ahuyentan de los sitios. Entonces nosotros nuevamente le hagamos un llamado a general que, que no, aquí en Villa Palma, por la entrada de Minguita, que siempre nos ve nuestra patrulladita. Usted sabe que los tigres, como esta es una zona aquí media. Tranquila y media cosa, los tigres se meten por esta zona siempre, a seis, a seis de la ley. De acuerdo con el dirigente comunitario, además del débil patrullaje policial, la falta de iluminación es otro factor que favorece a los desaprensivos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.